pa pa pa pa, pa pa pa mm. y que no caigan los servicios especiales yeah. Yeah. que no caigan que, que no caigan que, que y que no caigan los servicios especiales. Porque los míos caran con metales. La liga de la injusticia, los de las notas pasales. Ellos tiran, pero no les sale. La Jordan todas distintas, ninguna son iguales. Mejor sacate la tuya y ponte a correr. Que los mío no tiene tiempo para perder. Que lo que me le ve con un pase desperté. Llamaron a la vete, yo fui el que Dímelo, dímelo, que hace falta para moverlo. Dímelo, dímelo, que hace falta para entenderlo. Nosotros somos los que van a aprenderlo. Y ustedes son los que van a joderlo. Y ya los giles para mí es si Pico blueberry y la suelto en el y yo fuscale estoy tranquilo, sin tita roja le resaltado ¿Qué le pasa a ese popo? Que tiene miedo a la popo y a los pibes que están parando en el barrio. Nosotros siempre estamos muy caros. No ponga la cara que te desen de más caro. Loco, la nota que tengo, estoy elevado, siento que estoy volando para rato. Lo estoy esperando, que, mm, y que no te los servicios especiales, porque los míos caran comentarle La liga de la lo injusticia, los de la nota. A pasearle. Ellos tiran pero no les sale la yerda, todas distintas, ninguna son iguales Mejor sácate la tuya y ponte a correr Que lo mío no tiene tiempo para perder Que lo que me le ve con un pase prate. Llamaron a la vez el que ellos fui que Bye.